yo había recibido en su momento una carta de agradecimiento eh, pero yo lo recibí en sobre cerrado o sea que yo nunca lo vi pero después digamos ahora al ser las, lo que se va descubriendo descubro en el libro donde se anota el libro de entrada de toda la correspondencia que yo había firmado y, y había recibido este sobre cerrado ¿no? entonces dejamos los autos oficiales nos subimos todos en el en este bus y partimos. Eso ha sido muy de madrugada, tipo dos y media o dos de la mañana, algo así, comenzamos a subir ¿no? para, para el alto y directo al, a la pista de, de las fuerzas aéreas ¿no? que, que estaba allá. Eh, me fui con el oficial hasta el avión Llegué, Llegamos hasta el mismo avión Que ya estaba con, con la puerta de atrás abierta Y ahí sí vi que estaban bajando unos, unas cajas muy grandes y Bueno, un paquete muy grande Eran varias cajas, pero un paquete grandote Y que eh, obviamente había un montacarga Que estaba descargando del avión y luego estaban todos los uh, gendarmes con sus mochilas y su armamento que estaban bajando también al mismo tiempo. Lo que yo vi eh, claramente es que había eh, separado de estas cajas eh, uno que toma el montacarga y lo mete al hangar de, lo, de la fuerza aérea y la otra parte eh, se lo carga en una camioneta de la policía boliviana. Yo supongo que tiene que haber un trámite un tanto uh, minucioso para, para poder o uh, sacar o meter uh, municiones de un país a otro país. Y, y yo decía, ¿y todo esto lo han hecho en horas, en dos días? Es decir, renuncia Evo el 10 y el 13 a la madrugada ya están llegando las cosas acá... No sé, esa, esa era la, la pregunta que yo me he hecho y digo, bueno, medio que no concuerda o, o, o, cómo, o cómo puede ser tan rápido que se haga así las cosas, ¿no? Eh, entonces, yo supongo, pero esto es solamente una opinión mía, ¿no? Eh, yo supongo que eh, las cosas ya estaban siendo organizadas previo, sin descargar ni un solo tiro para nada, ni, ni por prácticas, nada, nada. Convengamos que tampoco dentro de, de la embajada o dentro de la residencia no hay un lugar como para hacer ni siquiera un disparo. Volviendo ya al día 12, cuando, cuando subimos, estamos allá, eh, el oficial de gendarmería, un poco molesto, me dice, no, qué macana, me dice, porque eh, todo lo que tenía que hacer para la policía Ahora quiere que se lo demos al, a los militares más y ahora hay que separar y hay que dividir y estoy estoy discutiendo me dice por qué porque quiere llevarse más uh, porcentaje eh, el, digamos la, la parte del ejército de aéreo y no tanto la policía y me dice bueno yo verlo por la policía en cambio ahí el capitán de la Armada velaba por uh, los militares aéreos. Entonces, sí, ahí hubo un poco de conflicto, ¿cuánto y cuánto? Entonces yo veía que estaban un poco discutiendo el porcentaje, ¿no?